hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer una billetera con doble cremallera si quieres verlo acompáñame vamos con el vídeo mirad vamos a hacer una, una billetera con doble cremallera que en esta ocasión eh, me la ha pedido beatriz una amiga de del taller y una amiga de aquí también de, del canal de youtube ya os he comentado que si queréis que os haga algunos tutoriales podéis dejármelo en, en comentarios o en el taller o donde vosotras veáis eh, Beatriz tenía ganas de tener una billetera con doble cremallera dos bolsillos independientes y bueno pues eh, vamos a hacer este proyecto para ella espero que te guste Beatriz y espero verlo pronto en el taller o, o por privado <risa> espero que, que te sirva y bueno pues que te ayude a hacer el tuyo comenzamos bueno pues vamos con la lista de materiales vamos a necesitar dos cremalleras de 27 en mi caso como ya sabéis que las utilizo por metros las corto, si no tenéis por metros, pues compráis unas de 30 y después se recortan y ya está. No sé si habrá de, de esta medida, de 27 exactas, no, no recuerdo porque ya hace mucho que compro de este, de este tipo. Después necesitaremos eh, de 21 por 11, vamos a necesitar dos tejidos de tela exterior, tres trocitos de, de entretela, en esta ocasión la he elegido entretela rígida. Y cuatro trocitos de tejido de forro. Por otro lado vamos a necesitar 31 por 3,5 dos veces en tejido exterior, dos veces en, en entretela y dos veces en tejido interior o de forro una tira de 35 x 6 centímetros que nos va a servir para hacer el asa de nuestra billetera si no queréis que la lleve pues no la pongáis eh, solamente va a llevar esta parte no necesitamos entretela ni nada parecido y después un trocito de 4 x 6 centímetros que es lo que vamos a hacer en una argolla sabemos que estamos con muy pocos materiales yo voy a intentar utilizar este mosquetón y esta argolla, aunque no es este tipo lo que, lo que iría con este juego, pero no tengo la argolla que sería como media luna. Eh, en este momento no, no tengo este material en, la, en el taller. Y también tengo este otro mosquetón que no sé cuál de ellos voy a utilizar. Si no, eh, pues a lo mejor le hago lo que es esta parte de, de tejido y en vez de hacérselo como una argolla, pues a lo mejor lo hago mucho más finito y un poco más largo para meterlo por el mosquetón. Mirad, ya os digo que lo voy a ir mirando sobre, sobre la marcha porque cuando nos faltan materiales tenemos que, que guiarnos un poco por nuestro sentido común. Mirad, yo decía, ¿veis? Meterlo así y esto sujetarlo a la billetera lo haría un poquito más largo si acaso al final consigo no consigo hacerlo con esta parte que no me guste cómo queda os daré la medida para este trocito pero ya veis que así tampoco queda feo lo único claro queda más bonito si el mosquetón va en largo ya pero no sé cómo me va a quedar veis tengo ahí una duda a ver bueno pues tampoco queda feo vale pues vamos a hacerlo así vamos a hacerlo con este porque este me parece que es muy pequeño bueno tampoco es feo bueno pues cualquiera de los dos nos sirve vamos a, a la plancha y vamos a planchar mira esto lo vamos a reservar para luego esta tira con esto también ahora vamos a necesitar los dos trocitos de 21 por 11 de la parte exterior tres trocitos de entretela y un trocito de tejido de forro por la parte que tiene brillo lo vamos a poner sobre el revés de la tela esto lo vamos a hacer con estas tres partes y vamos también a cogernos el de 31 por 3 y medio y vamos a cogernos los dos del derecho vamos a poner la entretela y vamos a planchar vamos a planchar todo esto y ahora volvemos esto que estoy haciendo es un truqui porque a veces la, la entretela el pegamento de la entretela nos puede manchar o bien la plancha o bien la tabla los tejidos el tejido de la tabla entonces yo lo hago así Y si se mueve, como ha sido, veis, me queda protegida la plancha y, y mi tela de la tabla. Estoy utilizando papel de horno para hacer esto, porque es verdad que... Me daría mucha pena que se me estropease el tejido. Y por supuesto la plancha. Entonces así lo hago con más, con más seguridad. Bueno, pues ahora vamos a poner estas esquinas un poco más redonditas. Vamos a cogernos... Yo hago esta plantilla. Solo quiero un poquito redondo. Bueno, pues vamos a colocar la cremallera. Vamos a coger las dos tiras que ya tenemos entreteladas. y las dos tiras de tejido del forro vamos a cogernos la cremallera y vamos a poner derecho de la cremallera Y llevamos hasta el final. Esto es normal que quede así porque la cremallera es mucho más pequeñita. Y ahora vamos a cogernos vamos a coser un pespunte recto por aquí y por aquí lo haremos en los dos lados de la cremallera ahora vamos a cogernos también la tira que teníamos de pequeñita la que teníamos para la argolla de 4 x 6 y vamos a ponerla al medio vamos a coger la plancha y vamos a unirla así vamos a planchar aquí al medio Después llevamos al medio, volvemos y doblamos. Y ya tendríamos para pasar a máquina. Esto lo vamos a hacer con la pequeñita y con la grande. Vamos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por aquí, uno por aquí. En la pequeñita la vamos a hacer igual y vamos a coser las cremalleras por aquí y por aquí, las dos. Voy a la máquina y vuelvo. Bueno, pues mirad, yo ya vengo de la máquina y he hecho lo que os he comentado, coser lo que son los, los laterales de la cremallera. No tengáis miedo de poner cremalleras, son muy fáciles de poner. Mirad, ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser abrirlo de esta forma. Venimos así de, de la máquina. Esta es la posición que venimos de la máquina de coser. Y ahora lo que hacemos es abrimos, dejamos la cremallera fuera y unimos las dos las dos telas los dos tejidos de esta forma yo ya he adelantado una para que veáis que, que es muy fácil se pone muy muy rápido Una vez que lo tenemos así, ya tenemos la cremallera colocada, ¿veis? En un momento. Ahora vamos a irnos a la máquina y vamos a pasar un pespunte por la parte del tejido y otro por esta parte de aquí. Y así vamos a dejar la cremallera prácticamente ya embutida. Después vamos a pasar un zigzag pequeñito al filo, solo para que no se nos muevan las dos telas y podamos trabajar más tranquilamente. Esto ya lo tengo hecho y aquí lo voy a hacer ahora vamos a poner nuestra argolla que habíamos dicho que vamos a poner la redondita es, es la parte que las, las que son más bonitas son las que son de media luna pero ya os digo que yo ahora mismo no tengo en el taller y es un poquito más grande veis no debe quedar tan tan apretada aquí del centro pero es la que tengo y es la que voy a utilizar pues esto lo vamos a dejar así ya preparado para colocarlo luego en el billetero y ahora este es muy sencillo mirad vamos a meter el mosquetón que este va a ser muy pequeño y este también vamos a dejar este aquí vamos a abrirlo después os lo dejaré os lo dejaré en el patrón eh, deberíamos dejar unos 3 centímetros más o menos sin coser porque lo que vamos a hacer va a ser dejarlo todo bien bien embutido y bien arregladito os lo dejaré de todas formas en el vídeo antes de que sigáis avanzando bueno pues ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirlo de esta forma. Vamos a unir derecho con derecho. Así. Y vamos a pasar un pespunte a máquina. De aquí a aquí. Y también voy a aprovechar y voy a terminar esta otra parte de la cremallera. Bueno, pues ya tenemos también esta otra parte de la cremallera terminada le vamos a quitar los hilillos y la vamos a dejar preparada para seguir avanzando con este billetero ahora quería enseñaros cómo ha quedado la parte de de la tira que vamos a utilizar para colgar de las mira ahora una vez que ya lo tenemos así Cosido con, la, con los dedos, abrimos un poquito la costura y seguimos la marca de la plancha hacia adentro y hacia afuera. Y ahora vamos a pasar un pespunte igual que lo teníamos antes. Vamos a pasar el pespunte por aquí y por aquí. Aquí le vamos a dar un pespunte para sujetar lo que es la, la arandela que no se nos mueva. Pasamos el pespunte aquí y el pespunte arriba y volvemos a ir. Bueno, pues ya está pasada la máquina. Mirad, si tenéis la precaución de dejar la costura aquí en el centro, cuando coloquemos el mosquetón prácticamente no se verá nada y nos quedará lo que es el asa completamente limpia. Son pequeños detalles, pero que a veces está bien tenerlos en cuenta. Bueno, pues vamos a empezar a montar esta billetera vamos a marcar en los dos delanteros los dos delanteros en las dos partes de tejido exterior vamos a marcar un centímetro desde el borde hacia adentro esto es lo que nos vamos a meter al colocar la cremallera y para que nos queden los dos exactos porque tienen que ir unidos pues nos vamos a hacer este pequeño truquí y así no tendremos problemas yo ya tengo hecho uno de ellos y os enseño cómo lo hice Y ahora utilizamos el molde que os he comentado antes, o los dejaré también con los moldes, así resultará más fácil hacer las esquinas. Bueno, pues una vez que tenemos ya marcadas todas estas, estas esquinas, vamos a cogernos la regla y vamos a buscar el centro, no y medio. Ahora nos iremos 8 centímetros y 8 hacia otro. En esta parte lo haremos igual. Bien, ahora cogeremos la cremallera y vamos a unir las dos partes que tenemos cogidas con, con la tela y vamos a buscar aquí el centro y marcamos. Aquí hacemos igual. Y ahora la parte de la cremallera nos vamos a coger. Y vamos a marcar los 8 centímetros que hemos marcado aquí, lo vamos a marcar en la cremallera. Desde donde hemos marcado ahora mismo, hacia un lado. Y hacia el otro y este lado igual Bueno, pues vamos a unir ya las piezas de, de esta billetera. Vamos a cogernos derecho de la tela con el derecho de la, de la cremallera y vamos a unir las marcas que hemos hecho. lo vamos a poner todo al filo y lo vamos a coser de esta forma. Solamente vamos a darle un zigzag para sujetar o un pespunte, pero lo más alfilito posible. bueno pues ahora vamos a la máquina y vamos a coser todo alrededor de este de esta parte recordad solamente un poquito como medio centímetro o menos y si queréis hacer un zigzag o un pespunte esto ya lo he pasado también veis solamente es un, un punto de sujeción en esta posición y nada más bueno pues ya hemos pasado a máquina esta parte y ahora vamos a cerrarla nos vamos a coger el derecho de de la tela de forro una que tenemos ya marcadita y vamos a hacer exactamente igual vamos a unir las, las costuras entonces voy a a unir estas marcas Y ahora, ya sí, vamos a coser por la parte de aquí dentro. Vamos a utilizar el prensatelas de, de coser las cremalleras, y así nos va a resultar más fácil. vamos a coser todo alrededor menos un trocito que dejaremos en la parte de abajo en la parte opuesta a la cremallera aquí dejaremos un trocito sin coser y por aquí le daremos la vuelta vamos a la máquina bueno pues ya eh, hemos venido a la máquina de coser ahora voy a, a darle aquí un puntito de una puntada invisible porque ya lo he hecho en la parte de dentro se recortan las costuras por la parte interior y se dan unos pequeños piques en lo que son las, las esquinas ahora vamos a poner la otra parte del forro mira lo vamos a coger así vamos a hacer exactamente igual vamos a unir los puntos que tenemos como referencia y ya una vez que lo tenemos así pues vamos a pasarle un pespunte a máquina si vemos que tenemos dificultad en las zonas de las, de las esquinas damos unos piques y pasamos a máquina y ya tendríamos una parte del billetero veis tendríamos un bolsillo esto lo vamos a repetir con la otra parte de, del billetero tenemos que hacer dos iguales son los mismos pasos y una vez que lo tengamos los dos ya pasados a máquina volvemos lo he unido solamente lo que es un pespunte al filo filo filo porque ahora vamos a unir las dos partes y he cogido un poquito de del porque es eh, sobre todo este tejido es súper delgado y se me mueve muchísimo bueno pues mirad vamos a ponerlo ahora las dos partes ya tenemos los bolsillos completamente terminados y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner derecho con derecho y vamos a unir esta punta de aquí de un extremo a otro extremo vale estas dos eh, Señales que teníamos hechas, las vamos a unir así. Vamos a unir también las dos señales de abajo. Parece que se complica un poco, ¿eh? ¿Veis qué fácil? Y en qué rápido lo vamos a tener hecho. Y ahora solo nos toca ir juntando las marcas. ¿Veis? Para que nos casen perfectamente. Y aquí ya sí vamos a hacer un buen hilván para asentarlo todo y para que no se nos mueva. ¿Veis? y ya lo tendríamos para coser la máquina vamos a pasar una costura todo alrededor y vamos a dejar un trocito en la parte de abajo al, al lado opuesto a la cremallera vamos a dejar un trocito aquí abierto para dar la vuelta y vamos a ir a la máquina con mucho cuidado para coger todas las costuras y no dejarnos ningún trocito de tela sin coser si veis que os cuesta un poco, pues hilvanáis eh, o, o dais piques o lo que vosotras mejor, más cómoda, lo hagáis. Yo lo voy a hacer sin nada porque me gusta ir levantando y ir asentando con los dedos hasta conseguir que me quede uniforme y a veces con los hilvanes con los no lo consigo. Bueno, pues vamos a la máquina. Y ya prácticamente tendremos terminado este billetero. Bien, pues vamos a, a recortar el exceso de, de costura y sobre todo las esquinas. Vamos a darle la vuelta y ya terminaremos este proyecto. Bueno pues vamos a coser la parte de dentro con una puntadita invisible y voy a recoger todo esto y ya presentamos al final. Bueno pues este ha sido el proyecto de hoy espero que, que a Beatriz le guste y que a vosotras también os haya gustado y, y bueno me ha parecido muy interesante y queda bastante gracioso tenemos los dos bolsillos que hay bastante capacidad, incluso podemos poner nuestro móvil, eh, llevar algún documento y sobre todo billetes. También podemos utilizarlo como un estuche. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Si te ha gustado, eh, regálale un like a mi canal. Ya sabes que eso siempre nos viene bien a todos. Te espero en el siguiente tutorial. Un beso, hasta siempre amiga. Chao.